Son parte de la reflexión de todos los que trabajamos en, en el tema de la, de la memoria. Tienen la potencia emocional que todos sabemos, pero también tienen una importancia, importancia social para pensar en la transmisión de, de, de, de una idea en torno a, a la familia, que se quiere quebrar y que una simple carta como esta ayuda a mantener durante décadas después de la muerte. O sea, son cartas... pues. Eh, esta, esta, tenemos una colección ya muy significativa, de más de 100 cartas de estas de, de, del último día, que reflejan esa idea de, de ayudar a consolidar relaciones que se pretenden eh, destruir. Esta, de, de Dionisio Pozo, que está arriba está el original, que es de, de, 1900, de, de 1940 ya muy deteriorado y debajo en los años 50 los hijos la reescribieron en otros casos incluso los que van a ser fusilados dicen esta escrita lápiz cuando puedan la repasan a tinta para que no se pierda nunca y esta carta cada mes la leen a mis hijos la den eh, a mis nietos que no se pierda la, la memoria yo sé que este tipo de cartas tienen eh, la, tiene la potencia emo emocional que a veces hace que nos centremos solamente en este aspecto que además de tener esta potencia nacional que produce convergencias sociales, produce convergencias sociales y que es buena parte del tipo de relato que queremos transmitir, también tiene una tremenda importancia social en el sentido de que explica cómo familias desmembradas mantuvieron eh, un tipo de, un tipo de, de vínculo eh, emotivo eh, más allá de lo que se pretendió hacer con ellos. Apreciable y queridísima esposa e hija, en mis últimos momentos de existencia quiero despedirme de vosotras deseándolos que el resto de vuestra vida seáis felices. Cristina, quiero que hagas cuanto te voy a decir. El traje marrón de boda para Emilio, el que me compraste para Pedro, el abrigo viejo para tu padre, el nuevo para Emilio. El traje negro se lo das a mi, a mi madre ya que me lo compró ella. También le das las sábanas mías de la guerra y unas medias de las botas la cartela y la pluma la guardas para mi chatita las botas altas las guardas para mi hermano si sale bien si no, tú dispones de ellas de las cosas mías no puedo dejarlas, solo quiero que ya que no ha habido disgusto que no los haya en la familia esposa y cuñados solo os pido una cosa que mi chatita sepa escribir y leer para defenderse y la eduquéis como su padre os decía muchas veces, y le decáis quién era su padre y lo que la quería, y que no fue un criminal y no le hizo daño a nadie, pero sí luchó por el bien de la humanidad desde muy joven. Pero no matan la idea ni el hombre, lo que hacen es sembrarlos. Y vosotros encargados de que en su hora aparezca yo como un vivo. tener presente que antes de que me maten con sus manos cenagosas, me quitaré yo la vida si me da tiempo. A toda la familia os deseo felicidad besos y abrazos. Cristina, hija, antes y después de mi muerte, me llevo a la tumba los maternos besos y los cariñosos abrazos que eran toda nuestra felicidad. Digo, cartas como esta tienen una potencia emotiva, pero también tienen ese, ese tipo de trascendencia social que quiero destacar. Es una herencia, es un testamento. Esto es un, un, un, un testamento y que por tanto va a ser escrito una una y mil veces, seguramente, a pesar, a pesar de que su chatita no sobrevivió, murió con tres años pues, de, de desnutrición y a pesar de que su hermano, que también estaba condenado a muerte, tampoco se salvó, también fue, fue fusilado. Y a pesar de que su mujer eh, se casó después con otro. Y a pesar de eso, esa carta ha seguido circulando por manos femeninas... Eh, eh, a su, a, porque estas cartas, igual que las fotografías han circulado y se mantienen por dios que es otro asunto eh, interesantísimo hay algunas que son más eh, más fuertes, esta de Castro Gijón Bonales es tremenda Casimira, no te pido nada más en el mundo que sepa obrar en el crimen que comete esta canalla y a mis hijos y a mis hijas que no se les olvide lo que han hecho con su padre y que si puedes te vengues de mi muerte si quiera, eh, lo, eh, si quisiera por lo que se lo digas a mis hijos y no los eduques a las costumbres de estos criminales Casimira el retrato mío lo pones en el comedor a donde comáis y le digas a mis hijos ese es tu padre lo mataron las hordas fascistas por defender a los trabajadores y a ver si te enteras quién puso la denuncia y quién firmó la pena de muerte y don Miguel también me ha amargado la asistencia y el cabrón deil de Cruz, el del comercio. A ver si os enteráis algún día de lo que ha hecho ese cabrón por mí. Mirad bien, miréis bien por tu padre. Pero el día que llegue, no te encargo más que sepas de vengarme, Casimira. Se lo digas bien a mis hijos, Casimira. Cuando lleguen las cosas de mi casa, te pongo yo en conocimiento de todo lo que hay: la casa, una parcela, un pedazo en el prado Villalba. Otro pedazo en lo alto del río, otro en la olla pavón, otro plantío en la arena, otro planteo en el Cerro Marín, un olivar en la huerta Cuella, otro en la casa Pineda y la huerta. Esto quiero que lo defiendas como si yo viviera, que para eso es tuyo y te acuerdes siempre de tu marido. Casimira, quiero que vayas al cementerio y te enteres a dónde nos entierran y los tiros que me tiran para tu resguardo. Y no te escribo más porque estoy nervioso. Viva la República, viva la libertad y todos los trabajadores del, del mundo entero. Normalmente, eh, digamos, estas alusiones a la venganza no las hay, pero a de vez en cuando también, eh, también salen con, con este tipo de fuerza. Bueno, esta es una carta que estaba cosida. Esta es la, la carta de uno de los que fueron fusilados, asesinados que sumamos después su fosa en Fontanosas en el año de 2004 esta es eh, otra otra carta de esta colección de eh, de, de Villanueva eh, de Jesús Jesús García Amador eh, y como siempre los relatos las exégesis en torno a estas cartas también son muy interesantes o sea, nos gusta mucho analizar las cartas Solos, pero también en compañía de, de, de o sea, los la, Las podemos leer y analizar nosotros, pero también que la gente, los, las hijas, las nietas que las han conservado, las lean con, eh, con nosotros y vayan haciendo la exégesis, los comentarios. Cuando se está leyendo esta carta, en un momento determinado, pero yo, yo pregunto: ¿aquí se, se corrió la, la tinta? ¿Tienen estas manchas? Me se la hija. No. Esas son las lágrimas de mi padre que cuando estaba eh, es, escribiendo esta última carta estaba llorando y manchó la carta de las lágrimas y se corrió la tinta. no nos importa si eso es verdad o mentira es un, es un mito los mitos no importa que sean verdad o mentira tienen importancia social y funcionan socialmente para todos ellos esas son las lágrimas de su padre nos da igual nos da, nos da exactamente igual que sean o no sean las lágrimas es la construcción que han hecho para para que esto tenga más mana tenga más fuerza eh, simbólica más poder mágico si esta carta pues, en un momento determinado dice, bueno pesa cualquier rincón de la carta cualquier centímetro de la carta que donde des un beso vas a encontrar 8 o 10 besos míos que he dado a cada rincón de, de la carta. Cosas de este, de este tipo que son simbólicas, pero que tienen una tremenda potencia, no solo eh, digamos, eh, simbólica, sino también eh, eh, Bueno, No sigo, son algunos ejemplos de, de cartas, de objetos que vamos eh, consiguiendo para ver de qué manera la memoria se ha materializado. Se ha materializado esta es una, una piedra que ha llevado una mujer eh, y, y después su hija y ahora su nieta y su nieta que es una, una piedrecita manchada de la sangre que recogieron de, eh, digamos de la, del lado de la fosa donde fusilaron igual que este, este pañuelo contiene las pertenencias de eh, José Meneses eh, eh, fusilaron en Puerto Llano y que su vimos suyo, lo vi desde lejos y antes de que lo echaran a la fosa fue a su pantalón y le sacó del bolsillo estas últimas pertenencias. Un paquete de, de, de trabajo que tintaría un cigarrillo, un cabo unido a, a, a un latón con un cabito de, de lapicero con el que escribía. En fin. Bueno, eh, también eh, voy un poco rápido. igual Pueden sentir la belleza, no pueden ser sensibles ni vivir eh, el amor. El materialismo comunista nos hace pensar solamente pues, en, en la materia, no tienen sensibilidad. Y frente a esto hemos encontrado miles de relatos, y digo miles y no estoy exagerando, ¿no? Hemos, hemos, hemos hecho en este tiempo pues, eh, 300 o 400 entrevistas y hemos recopilado testimonios escritos, otros 400, 500, hay muchos que eh, hacen referencia, pues, por ejemplo, lo bien que escribía mi abuelo, fíjate qué, qué cosas más bonitas escribía, cómo, cómo dibujaba a, a, a sus hijos, qué limpieza, qué no sé qué, es, contrarrestar dentro pues, de, esos, de esos rincones de, de la opresión, la, la idea saturada de suciedad, de diondet de los rojos, y digamos, expresar ellos, su, su, sus descendientes, lo limpio es lo que les gustaba. Este es el, el mismo del pañuelo, escribió esta, esta carta, y cuando nos sacaba el pañuelo, y salía también de la caja un, una carta que escribió: decía, mira, mira cómo escribían, fíjate, mira qué letra, mira qué letra, ¿no? O, pues son, estas son eh, eh, postales desde la cárcel, una postal digamos, que tiene un... Yo que he estudiado también el amor, como les, les han dicho al principio de mi presentación, conozco muy bien la retórica también de las cartas de, de, de amor, y hay una parte de estas de las que se repiten en todas las postales de, de novios, de enamorados en los años 30-40. Eh, nuestro amor, ripios, ¿no? nuestro amor eh, está enlazado en nuestro corazón. Eh, eh, es igual no hay quien lo desenlace cada día te quiero más estando eh, cogiendo flores en una hermosa pradera oí una decantar cantar en tiempo de primavera bueno, ríos, pero lo que nos interesa aquí es que lo que está abajo de todo dice, me gustas más que el rancho extraordinario ¿no? ver, en, en, en medio de, de, de todo se cirujeros pasando peturias en, en la cárcel si, si vemos que después este hombre también lo fusilaron si transmitimos y conseguimos que, que el relato en un relato eh, público se externalice eh, detalles eh, como esto es mucho más fácil creo eh, no, pues, eh, eh, hacer que esta verdad eh, salga de luz y que la civilidad de la humanidad acabe emergiendo en fin, bueno, el humor también, rápidamente. Tres casos que hemos estudiado sobre eh, el humor entre los, los detenidos o que fueron eh, detenidos. Este es, un, este es un sobre, un sobre de carta, de, de hazaña. Eh, se modernizaron durante la guerra unos sobres de carta que eran blancos por fuera, pero dentro, o sea, si se dobla, al, al, al desdoblar el sobre, salían... Estas, estas imágenes ¿no? entonces, eh, muchos tenían acumulado eh, sobres de este tipo y los enviaban a, las, a la cárcel de Ciudad Real escribían a los presos Pues bueno ¿no? eh, eh, pasaban pero cuando se, se abrían los presos encontraron este, este otro, otro, otro mensaje subliminal ¿no? eh, había eh, Caballero, había de la pasionaria, de Marx, de Pablo Iglesias, de Azaña y el Lendakari, eh, Aguirre. Bueno, Estos es de lo, los presos que lo recibían lo escondían porque eran personajes muy conocidos: Azaña, la pasionaria, pero Jesús Aguirre era conocido por los carceleros de, de, de Ciudad Real Entonces, pues, muchos tenían en sus celdas la imagen de, de Aguirre. Entonces, llegaban los carceleros: ¿y este quién es? Este ¿Quién es? el gobernador, cualquier cosa que se les ocurriera nadie podía. finalmente, claro les pillaron escondidos los conductores y eh, digamos, apresaron a, a todos los que habían enviado este tipo de cartas a, a Ciudad Real o por ejemplo, estamos encontrando muchas eh, muchas letras modificadas del al sol son todos expedientes de juicios sumarísimos, es decir, gente que eh, dentro de la prisión resistía con este tipo de humor. Son letras cambiadas del cara al sol que servían para hacer lo siguiente. O sea, los formaban todos los días a los presos para que cantasen el cara al sol. Los de las primeras filas lo cantaban, pero a medida que las filas iban más atrás, la gente iba cantando otra cosa eh, diferente. Y se distribuían por las cárceles letrillas como estas. Eh, cara al sol limpiando las lentejas que nos tenemos que comer y puestas en fila por parejas mandando los quieren ver eh, cuando llegan a lograr y nos eh, empiezan a contar una y otra vez puestas en fila menos, somos eh, menos 100 cuando tocan toque de silencio porque el rancho van a dar nos dan un cazo de lentejas con agua disipada compone el rancho de lentejas aquellas que nos deja eh, ellas, eh, con ellas hemos de resistir, hasta la calle salir. Volverán banderas victoriosas, España roja liberal. Traerán prendidas cinco rosas de la internacional. Volverá a reír la primavera que Negrín y Pasionaria esperan. Arriba presos a vencer, que los rojos vuelven otra vez. O este otro. Eh, cada sol no tenemos dinero. Estamos todos sin comer. Tenemos todos los hombres presos, esto no puede ser. Volverá el Partido Comunista, volverá el Partido Socialista, eh, eh, volverá Rojos a vencer, Bueno, es que no, no desde aquí volverán eh, las milicias de Francia cantando la Internacional y llevarán prendidas en la solapa la flor de la igualdad. Volverá con caballero, volverá de Green con su dinero arriba en Negrín esto no se puede resistir bueno, pues esto les costaba, claro, porque, porque finalmente se acaban pillando, pero era el humor como forma de expresión de civilidad y como forma de resistencia y un ejemplo último más este es otro juicio sumarísimo de algunos vecinos de, de Ciudad Real que les encontraron este dibujo eh, pero con un relato detrás del dibujo. O sea, eh, iban por las calles pues, a gentes, amigas, finalmente no, no todos amigos porque algunos lo denunciaron, y le decían, ¿qué es esto? Pues esto es el Sagrado Corazón con el que se van a ir todos los de la División Azul a, a Rusia. ¿Y cómo van a volver? Pues van a volver y doblaban esto y quedaba una un martirio. O sea, la OCIE y el martillo entonces jugaban con esto, van con esa salado y vuelven con el, la voz y el martillo acabaron también detenidos de ¿no? eh, en fin, bueno este es, esta, es, esta es la estrategia que, eh, que tenemos, problemas bueno, los problemas que se pueden imaginar para que este, este tipo de regate también eh, emerja eh, uno es que, lo sabemos todos todavía seguimos teniendo eh, problemas en algún tipo de, de archivo porque nosotros queremos la materialidad hasta, hasta apenas hace dos meses no se nos han permitido en el archivo histórico de la defensa eh, fotografiar los juicios humanísimos. Teníamos que fotocopiarlos o digitalizarlos a precio de oro, a 40 céntimos cada página. Y hay expedientes de estos que son 40.000, como les digo, y hay expedientes que tienen 200, 300, 400 páginas. Es, in, es completamente imposible. Eh, en los problemas de que cuando emergen los relatos populares a, eh, está habiendo algo a veces un poco peligroso que son los que estamos llamando las desviaciones paranormales eh, que en nuestro caso pues, eh, fue especialmente problemática por, eh, por intervención en nuestra investigación de que Jiménez y, y cuarto milenio que nos, que, nos, que nos provocó una situación muy, muy, muy complicada eh, a partir de la primera acción de nuestro grupo de investigación, que fue la exhumación de esta fosa común en una aldea, Fontanosas, una exhumación que es paradigmática porque, por primera vez, es una exhumación que se inicia gracias a una carta anónima de uno de los que estuvo en el pelotón de fusilamiento, que escribió la carta anónima al alcalde Pedaneo de Fontanosas, diciendo que 60 años antes, en el 41, habían fusilado a siete campesinos, entre ellos un, un niño pequeño, y decía dónde estaba, ese, dónde estaba, dónde estaba esa fosa. Efectivamente, vamos a la investigación, eh, eh, Paco Ferrandis, Francisco Ferrandis y yo mismo, que teníamos la investigación, que la hizo eh, Aranzadi, aparecieron. Pero en el proceso de investigación... Y es también el problema de la relación con los medios de comunicación a veces. Pues eh, eh, salió la información en la contraportada del país. Y la periodista que me estaba entrevistando a mí, eh, pues, una entrevista larga, pero en un momento determinado le conté cómo nos habían dicho que, que, que los muertos, aunque no se sabía bien dónde estaban, pero habían estado muy presentes en la familia, en la familia extensa de una pequeña comunidad. Y que de hecho se aparecía. Los muertos se le aparecían, incluso uno de, de, de los del de, de, de de, de, de, de, de pelotón de funcionamiento. Bueno, esto llegó al cuarto milenio y que el Jiménez nos llamó por teléfono y quería que fuésemos, Paco Fernández y yo, al, al programa en directo para, para hablar de este tema. Y dijimos que no, que, que, que no era objeto de un tratamiento en la lógica de, de la paranormalidad. Paranormal, eh, dijimos que sí, que lo vamos a tratar con mucha seriedad, con mucho rigor. Pero mira, es que esto es como si me dicen a mí de un programa rosa que van a hablar de esto puede, me pueden decir mil veces que lo van a tratar con, eh, con rigor y con seriedad pero no es, no es el lugar bueno, a pesar de esto no hicieron caso, se fueron a Fontanosas hicieron un programa que fue muy, muy, muy visto eh, por cierto, pero que nos descolocó durante mucho tiempo, entonces hay que saber también cómo articular eh, el diálogo con los medios de de comunicación para que ese tipo de regalo que pretendemos que sea emergente y para que necesitamos los medios, pero que haya un tipo de consenso, de, de complicidad y también de, de convergencia sobre cómo y qué queremos eh, hacer esto es alguno de los fotogramas de, de ese programa de, de Iker Jiménez vale. bueno, eh, este es eh, también eh, participamos digamos en ese en fan por por externalizar eh, la voz de, de los vencidos eh, en lo que se hizo de cultura contra la impunidad eh, eh, Javier Bardem justamente representó en ese, en ese documental la voz de el hermano de José Hillo el niño fusilado en la fosa de, de, de Fontanosas. ahí está en la presentación pública José Hillo eh, el asunto de la, de la difusión es fundamental en, en la difusión de todo lo que estamos haciendo eh, digamos, lanzar las redes a todos los caladeros los pequeños y los grandes eso lo tenemos que tener claro si queremos que este, este tipo de, de relato emerja nos da igual, vamos a los pueblos más pequeños a las, de, a las aldeas más pequeñas de Ciudad Real a presentar los resultados de lo que, de lo que vamos haciendo a todos, pero también sabemos que tenemos que acompasar ese paso de lo más pequeño con lo, con lo más grande. O sea, que sabemos también cuáles son los requisitos que nos pide la Academia. Y la Academia nos pide tesis doctorales, nos pide artículos digamos, eh, en sitios de posición reflexiva potente. Todo esto nos lo pide y todo esto lo, lo queremos hacer con los medios que, que tenemos y lo vamos haciendo. Y vamos haciendo desde monografías de pequeñas aldeas. Documentales en sitios importantes, este es una, lo que queda de los, de los represaliados de, de Puerto Llano, que fue un documental que ganó un premio en el festival de cine Etnográfico más importante que hay en Estados Unidos. Eh, pues, eh, artículos, este de, de las cartas y cuentos de las cartas de Franco, nuestro libro, el libro digamos, de, de, de, que, se, que hemos publicado hace un año, sobre todos los, los nombres de los represaliados y. Eh, no solo la, la cantidad, sino la cualidad, eh, con cien pequeñas biografías, claro, a veces tenemos auditorios de 10 personas en una aldea, Pero en la presentación de este, de este libro, que fue en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha, había 1.200 personas eh, hasta arriba, o sea, sí. en esa presentación se vendieron 510 libros de, de nuestro proyecto de, de investigación. Pero tan importante es esto, como, como digo, como ir a una pequeña eh, aldea y está, el, el equipo está moviéndose continuamente por, eh, por, por Ciudad Real. Eh, en fin, el, el, el, me queda el proyecto de, de, de Colombia que es la base igual en este caso. Estamos trabajando con dibujos de, de niños en el departamento de, de, de Caldas, en varios municipios de, de, de Caldas, dibujos que exponemos y que, eh, una vez expuestos, eh, eh, los ponemos también a disposición de que los visitantes de la exposición de dibujos hagan exégesis, y es otra manera también alternativa de sacar a la luz un relato eh, diferente. Nada más, muchas gracias, me, me he pasado bastante, ¿no? <risa> gracias Julián una cuestión desde mi punto de vista ya, eh, creo que ha sido importante que estábamos hablando en todo momento de, del relato de la violencia de las víctimas eh, has dado una minucelada también el relato contado por las, los, los propios eh, afectados ¿no? por las personas que realmente fueron fusiladas y que pasaron la represión eh, en primera persona eh, la verdad es que como vamos muy mal de tiempo eh, porque tenemos, bueno, la verdad es que nos han abierto y nos han acogido en, en este salón, pero sí que tenemos eh, que tener control de los tiempos eh, si alguien quiere hacer una pregunta eh, a Julián es el momento y si no pasamos un poco adelante ¿no? vale eh, gracias Julián vale, por tu presentación hacemos solamente una pausa de cinco minutos justo para menos echar aquí la boca. <ríe> pues nada, solamente nada, un par de minutos para si alguien quiere salir y demás y pasamos al, al, a compartir una conversación con Manuela y con Emilio. Eh, una petición, por favor, si eh, claro, como hay una cámara atrás, yo sé que nos hemos ido apelatonando aquí la entrada. Si queréis aprovechar estos dos minutos para ubicaros y os si dejamos a aquí, por si viene alguien extra, pues maravilloso. Si no, todo bien. Emilio, Manuela, nos sí. esperamos.